Cuando compré mi primera cámara profesional hace unos cuantos años, se la compró un colega y yo le pregunto que me explique cómo, cómo usarla. Él me dice, úsala en este modo, en modo automático. Y dale para allá. El día de hoy vamos a aprender a utilizar la cámara en modo manual. De automático a modo manual. Para ello tenemos que conocer dos conceptos claves e importantes que son las velocidades de obturación y los números f o de diafragma las velocidades de obturación son aquellas que se encargan de regular el paso de la luz la luz que entra a la, a la cámara y que es controlada a su vez por el obturador son de dos tipos, velocidades lentas velocidades rápidas las velocidades lentas están comprendidas desde un treintaavo de segundo, sigue aquí abajo, estas comillas me indican uno, es decir que aquí tenemos un, un, un segundo, dos, tres segundos, cuatro, cinco, y así sucesivamente. Y ya al final lo que tenemos es la velocidad B o la velocidad Bull, que es una velocidad que no tiene un tiempo definido. Viendo aquí este ejemplo, aquí yo puse una velocidad de 6 segundos y entonces el obturador me dura 6 segundos. Vamos a verlo aquí. Si pongo ahora una con 8 segundos, el obturador me dura 8 segundos, recibiendo luz, recibiendo luz, recibiendo luz. Y luego entonces, después que pasen esos 8 segundos, el sensor, digamos capta y almacena esa imagen y la pasa a la memoria siempre bueno cuando se trabaja con estas, con estas velocidades utilizar lo que es un trípode para evitar lo que es que la foto salga movida o trepidada si usamos ahora una velocidad rápida miren ahora son estas desde un 2000 avos de segundo hasta un 60 avos de segundo yo en este caso utilicé en este ejemplo un 125 avos de segundos y miren ahora qué rápido el obturador captó eh, esa, esa luz que, que entró y que a su vez es captada por el sensor resumiendo podemos decir que a velocidades rápidas entra poca luz a la escena ya que el obturador digamos que se cierra rápido y a velocidades lenta entonces eh, llega mucho más luz ya que dura más de tiempo el obturador abierto recibiendo luz entonces tenemos estos dos grupos velocidades rápidas velocidades lentas es posible que usted tenga una cámara que tenga digamos más números de lo que está aquí u otro tipo de numeración estos son digamos números intermedios pero para todas las cámaras, digamos, está este principio. Bien, estos son también los más usados, los más habituales. Todo esto entonces crea o forma lo que son los números V o B o las velocidades de obturación.